Hola, buenos días, digo buenos días, buenas tardes Bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel Mira, hoy es domingo y los domingos aquí eh, a venta de Pues que también restaurante ponen un rastrillo La gente trae de segunda mano, cosas de segunda mano, algunos son muy antiguas, otras, bueno, pues no tanto, y nosotros siempre venimos porque nos gusta echarle un ojillo, hay de todo, desde herramientas, álbumes de sello, eh, figuritas, cuadros, lámparas, eh, ropa de segunda mano, bisutería, hay de todo, y algunos valen muy caros y otros no tanto, hay muebles también, y vamos ahí, está justamente detrás pertenece a la venta pero está justamente detrás del restaurante aquí una vez me encontré a Rosario Flores os vamos a enseñar un poquito del restaurante por aquí se ve, miren qué la hay un poco de juguetes, hay un poco de ropa hay estrellas, fregadero, musicales de la polca, galla de la solta hay un poco de Aquí fue, aquí fue donde yo compré la presa, que luego limpié para ponerlo pastel o algo y no? Hoy vengo para enseñaros. Pues os acordáis que os dije que estuve con Carmen de Aljaca Manualidades. Carmen, digo yo. Ella no tiene canal de YouTube, pero sí está en Instagram. Eh, como al jaca manualidades eh, estuvimos en el bazar este de chiclana hola chicas buenos días mira dónde estoy en el bazar de chiclana en el bazar chulo de chiclana vengo que he quedado aquí con carmen de al jaca manualidades hicimos unas compritas muy breves muy muy, muy de prisita. lo tengo aquí mira muy poquito pero bueno necesitábamos alguna herramienta para casa y ya de paso pues yo me di una vuelta, claro, pero vamos, poquitas cosas, mirad, de herramienta, cogí esto, que este estuche es manual, ¿eh? veis que viene con todas estas cabezas de tornillo, es un tornillo y lo cogí allí porque las que teníamos aquí ya estaban redondas y tal y yo me cogí esto que me costó 2,49 me cogí ese pero al final no lo sé porque después encontré y, y encontré otra mira cogí esto que es una linterna que no lleva pila hay que ponérselo lleva aquí un imán y esto se pega a, al coche y también lleva aquí como una pinza ¿ves? y esto se pega al coche y tal y da una luz la verdad es que ya ten, ya ha tenido el una y la ha ido muy bien lo que pasa es que se le cayó y, y se cachiforró. Y a comprar esto. Yo recuerdo haber visto una persona por el ruido. Compramos esto, que es de 8 milímetros. Y, y esto no me acuerdo. Era, un, era una bocada de... Ah, sí. Vale, es para hacerle... Porque tengo un dos espejos muy grandes que venían en un... Eran las puertas de un armario empotrado que las quité porque las puertas eh, a ver, del peso que llevaba pusieron la rondanilla por donde circulan bueno la rondanilla pues se pusieron planas y ya no andaba y para mover la puerta madre mía total que cambiamos las puertas cambiamos los, el sistema y entonces ahora con esas puertas pues que queremos ponerlo como si fuese un mural de pared pero Claro, tenemos que hacerle un agujero para que ve, así, tal que así, es que no sé si se va a ver, ahí, tal que así, para meterle un tornillo y que quede pegado a la pared y eso no se venga para adelante porque tengo dos, dos puertas y son enormes, pero enormes, de verdad, de grandes. Y bueno, pues queremos, queremos ponerle eso. Veis, yo me cogí estas dos, pero que son mejores que las que yo he visto después, pero... Sí, la utilizaré, la verdad, pero me la, esta la voy a dejar aquí. Porque después queremos hacer cosas finitas y no tenemos. Bueno, mira, a lo importante: que Me traje esto que lo estaban poniendo ayer. Son stickers de corazón para. Bueno, yo para después de San Valentín, pero en realidad es para <risa> San Valentín. Es que pone love y un montón de corazones así tipo dulce. Y está muy bien. 1,99. Le dije, no había pedazo. A la chica que lo estaba pinda. Pedazo de subida. Y me he dicho, subida. Pff, ha subido todo un montón. De hecho, yo lo digo porque casi 2 euros por una planilla de stick. Y me dice, todo ha subido todo. Digo, bueno, hija. Mira, mm, fuimos a lo de la parte de las cajitas que yo necesitaba. Y a mí me gustan para la.. A ver, ahora le enseño. Eh, para el confeti pues me gustan así, en vez de los tarritos, aunque los tarritos también me gustan y cogí estas tres, que me costaban a 99 céntimos cogí cuatro, iguales cogí limpiapipas para después de San Valentín, aunque yo diga que es para San Valentín ¿ves? en verde y en roja este no es verde de navidad, es más bien un verde de hoja, ¿vale? Y costaban a 79 céntimos. Cogí un paquetillo de cada. Cogí. Ah, pues cogí otra cajita más. Esta. Me llevé las cabidas la verdad. Esta. Entonces son cinco. Y veréis, las quiero para esto. mira Encontré. Allí en el bazar. Este confeti. Que es de letra. ¿Veis? Y lleva. Pues, te iba a decir, lleva minúsculas y mayúsculas. No. Lleva figuras cuadrado, círculo y lleva letras pero en mayúsculas y creo que he cogido de esta de estas son tréboles para pascua me gustan mucho y son tréboles y llevan hasta el rabito ¿veis? también había florecita pero la florecita como ya estoy harta de verla pues no la cogí y de esta he cogido y después me encontré estas conchitas que fijaros todo lo que trae es de la marca accesorios ¿eh? Y cogí también, creo que dos paquetitos. Ahora saldrán, ¿ves? Dos de letra, dos de de tréboles. Solamente cogí una. Porque es que yo de esta tengo del Teddy. De la otra vez que venían las conchitas. Pero son muy grandes. Y estas, fijaros, que son más. tienen un, Entonces yo esto lo he hecho aquí. Quiero decir que estas tienen un tamaño pues, más adecuado para una shaker. Porque con las del Teddy son más grandes y con 5 o 6 que metas, bueno, depende de la cheque. Pero una cheque grandecita, pues ya está. Y las de Fimo también. Fimo no había nada, ¿eh? Que Fimo, la verdad es que tenía poca cosa de... Esto yo no lo había visto antes y por eso lo cogí. Cogí, eh, mira, de la marca JL. Cogí minúscula y mayúscula. Traen 5A. 5B y de aquí, igual 1, 2, 3, 4 y 5, mayúsculas y minúsculas costaban a 1, 19 y, y llevan por dentro como purpurina. Y entonces cogí uno y uno. Mirad, en la letra grande ahí se puede ver la purpurina muy bien, ¿ves? porque además, como no lleva el boquete, si sí lleva el boquete hecho, pero hay que sacárselo, ¿vale? Con el pincho de la marca A Tesorio, me cogí estos chupetes chupete lerete de rico sapo chupete lerete naranja y limón y esto trae pone que no queremos que trae no pone el accesorio no sé pueden traer 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 creo 13 o 14 no trae más a ver mira de la marca esta piedra mágica que es la que la, la que había hasta ahora Encontré estos charms que son cuatro cintas de cassette a 59 céntimos trae cuatro, eh y me las cogí, me cogí un paquetillo, porque a mí me gusta, colgar mucho charms Encontré esto, que no tengo ni pajorera idea de lo que es, así, ah, que no estaba viendo, ¿eh? mirad, son calaveras, y el año que viene para Halloween voy a abrirla así porque ya la he hecho ahí en la caja, ¿vale? si la podéis ver bien, porque es que si no traen cinco, ¿vale? venga, vamos a abrirla y son estas y se meten transversalmente mira, en doradas pero como en doradas, nos cuesta tanto encontrar cosillas, pues dije, bueno y traen cinco y el boquete ya veis que el boquete es, vamos cogí estas otras calaveras, que esta trae más, son planas claro, son de trae, mira cómo son y trae una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez en doradas son doradas también y bueno qué más esta no la abro porque estas son arandelas de las chiquititas en dorada que siempre que vengo cojo porque después me quedo sin ellas pues esa cogí un paquete y creo que en dorado de piedra mágica sí mira eh, encontré esto que son como una especie de arandela lo quito esto con cuidadito porque yo después esto lo reutilizo eh. Ahí mismo hago el, se acaba de caer una, el tope, mira, mira el agujero que tiene, y ah, son así, y me parecieron bien, y contando la que se ha caído, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 trae. bueno, no está mal. Pues en dorado se acabó. Esto fue lo que cogí. Bueno, con la. Ah, no, perdón, perdón, que está aquí. Estos corazones. Pero estos son de. Esto luego lo enseño. En dorado de la marca Piedra Maggi, esto, ¿vale? Y las arandelas, que ya os lo he dicho antes. Ahora, en plateado. Mirad. Son estos espejitos. ¿Veis? Y trae con este: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espejitos. O bueno, también para colgarlo en un trabajito o de niña, o de princesa, o de boda, o de peluquera, o lo que sea, pues también. Lo, lo imperdible, con doble vuelta, ¿vale? Eh, eh, con doble vuelta al fondo y arriba, o sea, donde es cogido. Y traen 4 cada uno. Veis que ya son dobles. Es que esto no me cogéis. Pues esto, imperdible. Bocas de cocodrilo. Cogí estas dos. Esta que es la más grande que yo he visto. Que supongo yo que habrá más grande. Y esta que el, yo creo que dentro de lo que cabe, esta es la más normal. Y esta, fijaros qué grande. Pues cogí una de cada. Ah, mira, el dorado. ¿Veis? Las bocas de cocodrilo, más bien, más bien chicas que que grande porque son más chicas que las chicas de estas y a que me costaron estas 59 céntimos, todo lo de Piedras Magi mmm, estaba al mismo precio sí. y, y después <coughs> le vi a mi Helen que hizo ella un, el otro día un, un vídeo que sacó cositas que ella había comprado también en el bazar y, y entre ellas sacó una uva que me encantaron, y yo en las poques, mira esta también aquí, en vez de por dentro, por fuera, eh, y a mí me encantaron, y yo la verdad es que, es que en las poques las suelo poner, en la ultim, en el último apartado de las poques, suelo poner uva, pues refiriéndome al, a Nochevieja, entonces, mira, encontré esta. no me digas que no mola! ¿eh? No Estuvimos viendo la Carmen y yo de. A ver cómo va, a ver cómo va. Y creo, creo. Mira, aquí están. Ay, la hoja de parra. Ay, esperar. Así. Mira, ¿veis? La hoja de parra. Y aquí la uva. De tal manera que esto lleva aquí. ¿Veis? Esto así. A ver. Y esto lleva aquí. Mira. Es que es muy delicado, muy chiquitillo. Un enganche que esto engancharía aquí. El otro día lo pusimos, pero hoy no se va a querer pone. Y bueno, y quedarían colgando. O le ponemos también, que lleva también, mira, lleva ahí un poquitillo. Se le mete una argolla, la argolla se pone aquí y también se puede colgar. Pero yo pienso que esto venía para colgarlo aquí. Pero no no da, eh, o viene muy cerrada la... Viene muy cerrada la argolla. Porque esto sí, sí se cuelga. Pero no... ¿Veis? No da, no da el juego que, que yo quería digo, Y esto se aplasta. Bueno, pues igual que se aplasta, se agranda. Y si no, pues igual se le mete... Mira, por ahí una argolla y por ahí otra y se cuelga. Que traen tres. Tres uvas y tres hojas de parra por eso me traje dos ¿vale? bien, pues esto es lo de piedra piedra dura, eso, como es? piedra mágica piedra dura, no explica piedra ¿no? bueno, de accesorio que también compré mira, compré los sombreretes eh, para las cuentas plateado o cabeza y pie de las cuentas para engarzarlas en plateada. Cogí mmm, arandelas también chiquititas en plateada. Porque estas tampoco son las que más uso. Y las que antes me quedo sin ellas. A 0,59. Y, y de esto de accesorio ya está. Y después mmm, de accesorio ya está. Y de JE encontré estas arandelas que me gustaron mucho. Yo tengo, pero tengo en plateada. No las tengo en dorada y las vi y dije yo voy a coger de esta había más cosillas de estas, ¿eh? pero no entre que íbamos con prisa y tampoco tenía yo el cuerpo muy, muy hecho, mira trae un montón y esto yo creo que no es metal yo creo que no esto no se abre y se cierra ¿eh? esto se engasta quiero decir que no es como las otras de veis y son así Imitación a metal, pero no creo que sea metal. Y esto es tan no, no se abre. Incluso yo creo que si la intentamos abrir, esto partiría. Y después compré estos, estos corazones, que yo había cogido corazones, pero... esperaros que lo pueda abrir. Pero son chiquititos, y estos son muy grandes y llevan co para colgarse. Es decir, por ejemplo, para un táser, o no sé, para hacer un pendiente, que cuelgue... También, esto no es de engazar, este es de colgar. De hecho, os voy a enseñar: sal, sal, sal, corazón, corazón, corazón. Y para ahora pasar, Valentín, ¿ves? Mira, y igual, esto no es metal, ¿eh? No pesa nada ni. ¿Veis? Y lleva ahí el agujero para colgar. Pero bueno, me parecen monos. Y por si me hiciera falta, tan frío, pero. No, no, no parece metal. Ya está. Solamente compré estas cositas. Ya no compré nada más. La verdad es que lo, que lo que yo más estaba buscando eran las cajitas de ordenación. Bueno, y las herramientas que no hacían falta, a ver Deseando y espero que os haya gustado. Que sea así y me queréis dar un like. No tengáis ningún problema. Le dais la manita arriba. Si me queréis hacer algún comentario, pues yo siempre lo leo y cuando puedo contesto algunos, verdad que a todo lo pasado si ha pasado mucho tiempo pues es que después Suscribe. tengo que buscar el vídeo y tal, pero Dale a like. casi siempre contesto pues no es decir la mayoría de las veces a lo mejor pasa tiempo, pero después vuelvo para atrás, ay esto no lo he contestado y contesto, si es así me queréis dar un like, si queréis compartir podéis compartir, yo lo enseño porque esto es de un bazar y más tarde o más temprano, en cualquier bazar de la esquina, porque más tarde o más temprano seguro que llegan. Y nada más. Desear de a todas, pues eso, que paséis una buena jornada y nos vemos pronto, si queréis. Cuidaros y hasta la próxima. Chao. De lujo, tu sonrisa puesta en tu scrap, un rosa. Ya se veo en canal. Es que Que eres una lata, tu leer. Un árbol nuevo siempre podrás diseñar. Porque tú, tú, tú, al mundo tu scrap, Wing of the Scrap. We don't describe We don't describe